Buenas, buenas, buenas, chicos, pero que lo que está fachando, ¿cómo estamos? ¿Otro día más? ¿Otro día menos? Depende del punto de vista de que lo agarres. ¿Cómo estamos, chavales? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo un Phasmophobia que ya subí un vídeo al YouTube sí, que sí, muchos lo visteis. Exile está bueno. eh, lo dicho, hecho y hecho. Eh, vamos a jugar a Phasmophobia con Robin, luego van a venir más gente. Eh, va a ser un día de agárrate, así que preparar la mantita, bajar las luces, bajar el nivel. Yo voy a poner música para. A bajar un poco el nivel de estrés y de, de, de chungo, así que no os preocupéis, no os rayéis. Va y, lo vamos a hacer correcto, lo vamos a hacer bien. Así que vamos allá, ¿vale? Es intermedio, no es wow. No, es ¿cómo? intermedio. ¿No es fácil como antes o es más difícil que la que hemos hecho antes? No, no, no, no convengamos algo. Lo de fácil, difícil y intermedio... <risa> Para mí no tiene nada que ver. O sea, yo soy re profesional jugando y me acaban de matar en una fácil. <risa> y a mí que juego, a de todas y si no me han matado ni una vez. Quédate que te vas a cagar. Lato. Te vas a cagar. Hemos ido a uno más chungo, bueno, nivel más chungo. Manera, se, eh, viene. Loco, se viene, loco. Se viene. Tenemos que hacerle una foto. Al lavabo con agua sucia también. Evita que el fantasma mate y descubrimos, ¿vale? Se comunican todos y... Vale, ok. Ok, ok, ok. Lo bordamos, ¿eh? Y me voy a llevar una cosa, una, un detector de cosas Si sí, viene loco, vamos, let's go, let's go, let's a, go Al lío Al lío, lío, a full El detector de FMS este, para luego, ¿no? Mejor Usa... no tenelo, tenelo, porque a veces no tira, eh, ¿cómo se llama? ¿Verdad? Temperatura Acá hay 13 grados, ¿eh? 13 grados A veces no tira temperatura Tú estás mirando temperatura. Sí, y tira caras. de MF. Vale, vale. Vale, bueno, aquí hay. 16 grados, 14, vale, 13, te sigo. 15. Te sigo, te sigo. Eh, tenemos un coche, nos lo podemos llevar. <risa> El buggy, chaval. Un piano, ¿podemos tocarlo? No. Te tocaba las. 13 grados acá abajo. 13 grados. A ver está helados. nivel de fms ni, ni se muta nada nada no hay nada no hay nada julio es arriba es arriba chavales <risa> pero luz guacho Dale. Eh, la gente vez? lo tenemos que probar con vr cuidado Hostia, pedazo de laptop no hostia dos pantallicas y Gamer, ¿no? ¡Eh, buena! Parse, buena, buena. Dos, dos pantallitas con un pedazo de servidor. Me gusta tu setup, máquina. Ya está. Yo le he dicho para que haya más confianza, ¿sabes? Con el bicho. 13 grados. Eh, escúchame. ¿Dónde está mi detector FMS? ¿Me lo robaron? ¿En la mano? No. Puede ser, oh, escúchame, puede ser eso lados. posible Es acá, es acá, es acá, es acá, es acá. Pero, ¿10, ¿Me han robado el detector 2, 3, de FMS? 13, 8 grados ¿Puede ser eso real? Ah, no, es acá, en el baño, sí. en, en, en esta habitación es ¿En qué estás? Dale, te veo Vale, ¿es aquí? Sí Tiro el detector de FMS El de temperatura, 6 grados, 9 grados Vale, quiero está ahí también. Vale, voy a buscar cositas, ¿vale? Hasta una casa encantada tener mejor PC que yo, te lo digo loco. Ya ves. ¿Tú has visto pedazos y tú que tiene el perro ese, eh? Pinche puto. Vale, me voy a llevar en... una camarica, pero primero vamos a llevar. El libro. Y una cámara. Vale, okay, de... yo me tomo un segundito que tengo que leer un mensaje importante que me llegó Dale. Eh... De la. del, del fantasma. <risa> Jaja dos puntos risas. Vale, el 8 por aquí. ¿Dónde lo pongo? Aquí. Así ah, me gusta. perfecto. Y luego el, el libro. ¿Cómo lo pongo? A la coña. ¿Cómo lo pongo, tío? Perdón, ¿eh? No, no, no. Ya está. ¿Podrías escribir, por favor? Escríbeme algo. Escríbime, Tawacha! <ríe> no. Ahora para que se me presente mi madre. Let's go. Mira, le deja prendido por si acaso. En plan... Vale, tengo que pillar un spirit box. ¿Dónde están los spirit box? ¿No lo hemos agarrado ni uno? ¿En serio? ¿No? Bueno, agarro unos Spirit Box Luego del Spirit Box Nos agarramos Un mm, bote sale Y lo ponemos ahí, ¿eh? por los jajas, sí. por los lodos Ahora sí, acá estoy Perdón, vale. eh, estaba no Porque la cosa es así Salió una feria, ¿no? Para hacer uh -huh. Medieval Pero es al aire libre, ¿no? En una especie de, de parque Acá en Buenos Aires uh -huh. Pero hay un problema La policía con el tema de Covid y todo esto Y no hay ningún aval de que no venga la policía y, no, y nos quiera sacar el puesto o sea el tipo nos hace cargo, entonces como que está todo bien, pero... ¿Qué pasa si viene la policía y nos quiere sacar el puesto? Ah, vale Bueno, no legalmente quiere, y, correcto. Nos quiere, no, claro o podemos Guacha, está, multa, estás... Vale, aquí. ¿Estás aquí dentro? ¿Cómo se llama? Puedes darnos, ¿Puedes darnos señal? una señal. Puedes darnos una señal? ¡Hostia! Oh, yeah, ¡Let's go! Ok, thank you. Sí, you. Puedes escribir en el libro ¿Puedes escribir en el libro? No, una firmica. Tiro la isfila. Bloody Mary, Bloody Bloody Mary. ¿Cómo? 5. Cin tenemos dos eh tenemos dos eh, eh tenemos ser, eh. fms y spirit box para mí que Orbez. piso la sale, ¿eh? piso la sal, dale bajo bajo bajo la cámara de fotos la tiene yo no tengo hay que ir a buscar no tienes tú no, no. no yo tengo ultravioleta dale. Que la voy a tirar acá. yo no sé si tengo nada más ¿Qué es esto? No tengo nada más Solo tengo la linterna la, la, la. Dile al espíritu que dibuje un nepe en el libro Let's go ¿Te imaginas? Bueno, <risa> <risa> <risa> well, sería súper buenísimo Me partiría la, la, la olla Vale eh, Tomate una, unas píldoras ¿Yo? Si, sí, ¿no? Suba, estoy de la mierda, ¿no? ¿Hola? ¿Por qué yo? Eh, eh, estás muy, muy loco, amigo Ya, ya, eso sí a ver. Eh, Orbes Oye, ya lo tenemos Easy si? Ya lo tenemos, ¿no? Es, es un shin. Falta el lavado con agua sucia y sacar una foto al fantasma. O sea, tenemos que ver el fantasma. A ver, me, me, me, me agarro una, ¿cómo se llama? Una cámara. y hijo, sí, sí. ¿no? Sí, sí. Fíjate cómo se llama. Eh, Voy. O sea, lo tenemos hecho ya, ¿eh? Sí, sí, eh. Estás aquí. Dame una señal. Manifiéstate. David Harris David Harris, manifiéstate David Harris Manifiestate oh, sí, sí, sí, sí. Lo, lo leo, lo leo lo leo, te está viendo, ¿no? eh, te está. David, David Harris, manifiéstate David Harris era David, David Harris, Bloody Mary. Mary David, David Harris, Harris. No, me no me cierres la puerta a la, puerta, la, puerta, la puta, madre. puta madre ¿Sabes lo que es un Blow Shop o no sabes? Bloody Mary. No, usted no, el fantasma. <risa> <risa> <risa> Bloody Mary. Fantasma. ¿Estás? ¿Estás aquí o no estás? Pinche cagón. Venite. Bloody, Manifestarte. Bloody Mary. Bloody Mary. Manifiestate Píntame el agua de caca. Píntame el agua, Píntame color, el agua caca. color caca. Ay, ay. Pinta, caca, pinta. Caca, pinta, pinta. Pinta el agua de la misma color que tu cara. Perra a ver, si no la provocamos, no viene. Y yo creo que me mate. Le quiero pegar una foto en las caras, en plan. Fotico, ¿eh? ¿Dónde está? Bloody Mary. No, yo no estoy por la interrupción, por porque está porque todo, está todo, marcada, todo marcada, marcado la, de la ¿Ya, ya ves, todo? Bloody Mary. Bloody Mary. Bloody, Bloody, Bloody Mary. Mary Bloody, Bloody. ¿Cómo era el nombre? Bloody Mary, ¿no? Eh, eh, el nombre? Kevin Harris. Mírala. Kevin Harris, está por aquí. Harris. Manifiestate, manifestate, por favor. Smith, Smith? Harris, algo, algo así era Manifiéstate, por favor Te queremos ver Por favor, manifiéstate No te lo voy a volver Ahí, a repetir Hay, hay un, hay un, hay un truco Que es, vos vas y le sacas una foto Al nombre en el, si no. en el En la camioneta Entonces a vos te queda registrado en el cuaderno ¿Sí? Claro A ¿Qué? ver si no, si no ocupamos, bien, no ocupamos Todas las fotos Bloody Sabemos, Mary, eh? por favor ya vengo ¿Cómo que ya vienes? Vale, sí, sí, déjame, sí, déjame, que... déjame solo Sí, sí, sí, sí, sí Déjame, déjame solo Est Uno pa' uno Harris, uno pa' uno Venite, guacho Venite, cagón uh, uh, Está 10, está 10, eh Venite, cagón Venite, guacho Te lo voy a repetir Te lo voy a explicar Venite, venite Hostia, que viene ¡Ey! Let's go He visto algo, eh Hemos visto algo, eh Se viene, loco Se viene ¿Qué ha pasado? Uh, sí, me está jodiendo esto ¡Perro, venite! ¡Venite, guacho, cagón! ¡La concha de tu hermana. A ver... David Harris. Julio, no te David quiero provocar Harris. más. Por favor, aparecete. Aparece, por favor. Wow. Wow. David, por David favor. Harris. David Harris. David Harris. ¿Puedes aparecer Fijate, en mi abrite, abrite, habitación? Abrite, abrite, el libro, abrite, el libro, abrite el libro y vas a ver ahora. ¿Qué libro? El tuyo, tuyo. Ahí está, ahí está. ¡Uy, bo! opa! opa. Lo veo, lo veo. No, no, no, está atacando, boludo. Ahí, ahí. Uno para uno. Un Vente, vente. Vente, guacho. Vente, vente. Con el pecho. Con el pecho me he muerto. Let's go. Me morí. Me morí. Pero le sacaste la foto. No lo sé. Yo le he echado muchas fotos. Pero no sé si se han bugueado las fotos. Yo le he hecho full fotos, o sea, está spameando el botón de hacer fotos No, no te lo tomo No me lo tomo, cacho perro Vete a la furgo, espérate, ¿me puedo ir yo? ¿Puedo ir volando? Estoy aquí contigo, le Papi, papi ¿Te puedo agarrar algo en plan y jodértelo o no, eh? Ah, sí, toma Toma, cacho ¿Estás aquí? Sí, toma Bueno, bueno, bueno. aparece y dame una y señal, una señal. Me lo blanco, loco, me he muerto. Estoy feliz de morir. No me había muerto nunca, tío. Quería verlo. En plan, uno para uno, en Pantalones. Así se juega, chavales, así se juega. Con dos huevos. Con dos huevos. Tenirme el agua de marrón? A ver, fotografía del fantasma. No, no me ha contado lo de fotografía del fantasma, eh. Pinche puto esto. No, no. Manifiéstate. Manifiéstate, aparece. Puedes pues mira. darme una señal pues puedes molestarte, puedes aparecer, puedes decirme algo. No te voy a dejar de molestar hasta que no aparezcas, así muramos los dos. ¿Yo no te puedo sí. ayudar de alguna manera? Nope. No. Yo estoy morido. ¿Lo puedo ver yo ahora? ¿En plan dónde está todo el rato? Robin. Perdón. ¿Cómo? Perdón, ¿cómo? ¿Y lo puedo ver yo? Eh, si aparece, sí, sí. aparece, sí. Bueno, lo puedo claro, ver claro, porque claro, es claro, más claro. feo. Manifiéstate, aparece. aparece. Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. Bloody Mary, no, es Kevin Harris. Harris o Harris. No, no, no, pero Bloody, pero Bloody Mary, Mary, Mary es, Mary es, es la, la, palabra la palabra para hacerlo mejor. mejor. Ah, sí. ¿Eh? Lo he sí, escuchado. Sí. David, Harris, Harris, ¿Es, David, David Harris. Estoy contigo. Manifiestate. Manifiestate. Manifiestate. Estoy contigo, David, no lo veo. Harris. David, David, Harris. Perro, manifiestate. manifiestate. cabrón, cabrón. Estoy aquí teteando y no lo veo, eh. Voy a agarrar, voy a agarrar. dale. David hurry, Harris. David, Harris. David Harris. Manifiestate, manifiestate, manipulero, manipulero. Ahí, ahí, te paso un la lop A ver, para que lo escribas. Sí, sí. ¿Lo ves como lo tiro? Sí, sí, sí, Aparece, Aparece, manifiestate. manifiestate. Dale, dale, dale. David, David, dile, dile que le pego con el portátil. A la que. A la que. A la que aparezca, le pego el portal portátil, a la cara, verás. ¡Let's go! ¿Dónde está el perro este? Esto no es serio, eh, chavales. David Harris, David Harris, Harris. manifiéstate, pinche cabrón que, cabrón, que cabrón, que cabrón, que te vamos, te vamos a dar con la laptop por la gente. Estoy con el portátil esperando que venga. Manifiéstate, manifiéstate, cabrón. Pero cabrón, esto hey, es hey, profesional, eh, chévere. Agua marrón, agua marrón. Agua agua marrón. marrón. Dale, otra. Y, y, ¡Toma! Nos fuimos. Lo veo, lo veo. Lo veo. ¡Let's go! Le he tirado un portátil en la cara. ¡Let's go! ¡Let's go! Nos vamos por malotes bueno, La foto, la foto que le saqué En plan, primer planazo, ¿no? Sí, la puse arriba de las tonterías. Si venís la vas a poder ver Oh, qué buena Lástima la mano esa que estaba ahí un poco Y descubre el tipo de fantasma Y es, eh, ya lo tenemos, ¿no? Hace rato Oh, qué buena la foto, hola